día compañeras, compañeros desde el sindicato de, de las gestiones obreras en primer lugar saludamos este encuentro de trabajadores ocupados, nos parece que ha sido una iniciativa muy importante que han tomado las compañeras y compañeros trabajadores de la educación discutirlo en su asamblea votarlo, nosotros también hemos hecho lo mismo eh, el hecho de que no, no es el primer encuentro que hacemos, nosotros ya venimos haciendo varios encuentros que en su momento, uno de los últimos que hicimos fue en Cerámica Neuquén cuando estábamos arrancando con el tema de la pandemia. Eh, encuentro que para nosotros la verdad que, que nos pone objetivos muy importantes porque en aquel momento era alrededor de, de frenar cualquier intento de remate en la fábrica pero también hemos hecho encuentros de trabajadores donde ha marcado un puntapié para después discutir también a nivel nacional y así fue que fuimos parte de, del origen del plenario del sindicalismo combativo. Entonces para nosotros estos espacios donde nos juntamos distintos sectores a debatir, a analizar la situación política nacional, la situación política regional, los problemas que tenemos como clase trabajadora. La verdad que eh, eh, para nosotros es muy importante porque todo lo que traemos acá o la expectativa que le ponemos acá es justamente en defensa propia por, por todo el ataque que estamos sufriendo. Este ataque que estamos sufriendo los trabajadores no es solamente acá en Neuquén, a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. El capitalismo está descargando toda su vida sobre la clase trabajadora, hay una, hay una crisis muy, muy importante y yo creo que nos tenemos, nosotros los trabajadores justamente tenemos que en estos espacios debatir cuáles van a ser los caminos a seguir. Recién Angélica planteaba algunos lineamientos que proponemos como la mes, por, por parte de la mesa, el tema de la tarifa, el tema de las jubilaciones, la criminalización... Pero eh, yo creo que, eh, lo digo al pasar, que es muy importante, la lucha que tenemos contra la burocracia sindical. Y yo hay dos aspectos, me parece, como aporte para después cuando vayamos a discutir a, la, a las comisiones. Eh, valorizar mucho también esta unidad entre ocupado y desocupado. Porque no es la primera vez que en unidad podemos defender una fábrica. Podemos rodear de, de solidaridad una lucha como se hace con la lucha que están llevando adelante los compañeros del SUDNA, un sindicato recuperado, una lucha muy dura, una lucha muy difícil, pero entre ocupado y desocupado se va peleando ahí para que esa lucha salga a flote. En estos tantos años que nosotros tenemos como control obrero, desde el inicio, esa unidad que tuvimos con, con los compañeros del MTD, esa, esa unidad que pudimos sondar entre ocupados y desocupados con las distintas organizaciones de compañeros desocupados que pusieron el cuerpo para, para defender la fábrica, pasaron tantos años, pero sin embargo es fundamental esa unidad. Es fundamental esa unidad porque, por otro lado también, es terrible el ataque que venimos sufriendo como clase trabajadora, pero en particular los compañeros que han perdido el trabajo, ¿sí? la estigmatización que le hacen, la campaña permanente le hacen para tirarle toda la comunidad en contra, es brutal, lo han tratado de la manera más brutal que se puede tratar y el hecho de que los compañeros se hayan aferrado a la, a la, a la unidad y que podamos movilizarnos de manera conjunta y que hoy estemos juntos acá, para mí eso tiene un valor enorme y venimos de un pequeño triunfo que los compañeros han conquistado puestos de trabajo y han logrado imponer sus demandas en base a las herramientas que tenemos como clase trabajadora, que es debatir en la asamblea, que es salir a la calle, que es tomar la calle, que es cortar el centro. Eh, la verdad que vale la pena luchar. Lo van a decir en, en mejores términos los compañeros, pero venimos de esa conquista. ¿no? Eh, nosotros como fábrica, como gestión obrera, la situación se nos ha puesto muy complicada, extremadamente complicada porque con el tema del valor del dólar lo decimos el otro día en el acto todo se fue al carajo o sea, la, la materia prima es, se nos está haciendo muy difícil conseguirla se nos está haciendo muy difícil pagarla ¿sí? aún así nosotros estamos dando la pelea en las tres fábricas para mantenerlas en pie para seguir produciendo pero el tema de las tarifas a nosotros nos pega de lleno nos pega de lleno son impagables no podemos pagar la luz y el gas no la podemos pagar ninguna de las tres fábricas y este último tiempo habíamos avanzado un poco, si se puede tomar como avance el hecho de que veníamos teniendo reuniones con Darío Martínez, pero ante esta crisis que tiene el gobierno, los ministros vuelan por el aire y nos quedamos sin, sin interlocutor. Eh, no, habíamos avanzado, habíamos avanzado solamente en tener reuniones, porque después la cuestión práctica no avanzamos nada, porque estábamos hablando de tarifa preferencial para la gestión obrera, estábamos hablando de condonación de deuda, pero de franco, compañeros y compañeras, nosotros tenemos una debilidad como gestión obrera, el hecho de no poder pagar la luz porque cada vecino, cada compañero eh, la tiene que pagar y nosotros ahí se transforma en una debilidad, o sea que para nosotros el tema de las tarifas es un problema por eso también lo planteamos acá que acción que tengamos que hacer a nosotros nos viene muy bien digamos porque la vamos a tomar de todo, pero finalizo con esto el tema de la burocracia sindical yo creo que nos merecemos una discusión, ¿qué hacemos con esta burocracia sindical? Obvio que le damos lucha todos los días, y junto con los compañeros desocupados nos tenemos que armar de una herramienta que nos permita a enfrentar de lleno esa burocracia sindical. No sé si ayer lo discutimos nosotros en nuestra asamblea, la verdad es que da un un malestar muy profundo escucharlo a Moyano en los términos que habla en los términos que se maneja y en los términos diciendo lo escucharon ustedes de la forma que habla y el tipo dice apoyamos a Alberto ante todas las medidas que tomen, que cuenten con los trabajadores ¿qué trabajadores apoya todas las medidas que está tomando el gobierno nacional juntos por el cambio? si todas las medidas son funcionales a defender los intereses de las patronales y meterle la mano al bolsillo a los trabajadores la, pero lamentablemente son los que dirigen las centrales sindicales, y acá la sufrimos. Acá la sufrimos con un intripeo, sí que con la enorme lucha que dieron los compañeros de salud, lo arrinconamos, pero el tipo se está reacomodando, y anda los tiros contra los trabajadores, y qué costo político ha pagado. Esa burocracia la tenemos ahí, y lo mismo los compañeros Aten tienen un gobierno que abiertamente... Sí, se apoya en el gobierno y no pelea contra, no, no pelea por los derechos de los trabajadores. Compañero, la burocracia sindical yo creo que no merece un serio debate porque nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar. Ahí tenemos un techo. Siempre chocamos contra lo mismo. Es muy importante recuperar los sindicatos. Si no hubiese sido recuperar el sindicato si la pista jamás hubiésemos terminado en el control obrero. Si no se hubiese recuperado el SUSNA, no hubiésemos tenido esta experiencia que estamos teniendo en Buenos Aires la importancia de haber recuperado seccionales porque nos permite esto entonces lo de la burocracia sindical yo le dedicaría un tiempo importante porque estamos teniendo la oportunidad de darnos esa tarea entre ocupado y desocupado ¿sí? para unificar y ver qué tarea nos damos y sobre todo con los compañeros que tienen encima esa burocracia ¿sí? poder debatir poder discutir para ver qué plan nos hacemos para adelante, pero bueno como aporte, como disparador, esto por parte de, de nuestra parte. Eh, saludo a cada uno de ustedes que han decidido, que hemos decidido de conjunto, hoy estar acá para deliberar y debatir cuál es la mejor salida para la clase trabajadora. Eh, sin duda que estamos viviendo una guerra a fondo, una guerra contra las jubilaciones, contra el salario, contra la asistencia social y contra todas las necesidades que eh, necesitamos para vivir dignamente. Creemos que este encuentro es un punto de inflexión y un nuevo punto de partida para darle una gran batalla a ese plan de ataque y de ajuste brutal que eh, se viene preparando a nivel nacional y a nivel internacional por todo el imperialismo. Neuquén no escapa esa realidad y nosotros de conjunto tenemos la obligación de eh, dirigir una salida en eh, pos de nuestros intereses. Eh, este nuevo encuentro, bueno, tiene unas bases de, de acciones que se han realizado en el transcurso de la semana. Venimos de una eh, maravillosa jornada de lucha a nivel nacional que fue el 17 de agosto. Eh, en donde vimos la movilización de los, de los compañeros, de todos los compañeros de base, de todas las personas que realmente están viviendo una situación de crisis muy profunda en relación a los alimentos, en relación a la vivienda, en relación a la salud, a no poder acceder eh, a los servicios básicos para que una persona eh, pueda vivir en condiciones dignas. En ese sentido, la CGT y la CTA ya han dado una gran demostración de que están dispuestos a hacer una barricada contra todos los trabajadores y pretenden atarnos como furgón de cola a los gobiernos nacionales y provinciales. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. En la docencia tenemos una conducción a nivel provincial que, eh, a, a viva voz y aún con cámaras enfrente, tienen el que de decir que no tenemos condiciones para llamar asamblea, para llamar un un plan de lucha y no tienen ninguna intención de poner de pie al sindicato para defender a aquellos a quienes representan. En ese sentido han dicho abiertamente que eh, no piensan mover el dedo más que sea administrativo. Nosotros tenemos una visión totalmente contraria y celebramos que toda la docencia y todos los trabajadores decidamos hoy y cada vez que sea necesario encontramos para debatir, para decidir y para ponernos en acción. Eh, nosotros creemos que tenemos sobrados motivos para estar en las calles tenemos más de la mitad de la docencia eh, bajo la línea de pobreza eh, como muchos otros trabajadores y muchos otros sectores eh, bueno, tuvimos ayer la demostración de una maravillosa jornada de lucha con los compañeros de las organizaciones sociales que le ha arrancado al gobierno más de 290 contratos ...y eh, las partidas necesarias para los refrigerios de los comedores... ...para que nuestros niños no se mueran de hambre... ...como ha ocurrido en Buenos Aires lamentablemente... ...tenemos una anestesia de, de años y de décadas... ...me animo a decir por parte de las burocracias sindicales... ...que eh, han amansado a los trabajadores... ...y que los dirigen a una mansedumbre... Eh, ...para hacer carne de cañón frente a estos ajustes... Eh, nosotros tenemos eh, la experiencia de las causas penales que tenemos en el Juzgado Federal de Zapala. Consideramos que eh, los máximos organismos, las ceteras, las producciones no tienen que parar solamente cuando los tocan a ellos, sino que tenemos que salir a defender a todos los compañeros y a todas las compañeras estos ataques, esta regimentación, esta persecución que están realizando es solamente y se va a profundizar por la crisis que ellos mismos tienen porque podemos hacer grandes cosas compañeros cada vez que salimos a las calles, cada vez que damos una lucha cada vez que damos una pelea, las conquistas que logramos son para todos y para cada una de las personas que estamos luchando por una vida y un mundo mejor para quienes vivimos en esta zona eh, en ese sentido estamos bueno, sufriendo el ataque de los descuentos masivos en la docencia como castigo por revelarnos a esas burocracias eh, y lo único que muestran es el gran poder de desarrollo que tenemos por delante. Nos debemos esa tarea y en ese sentido celebramos esta, este encuentro para debatir y para decidir. Bueno, el gobierno tiene una crisis manifiesta a nivel nacional. Eh, esto no escapa a la realidad de Nouquén. Eh, y en ese sentido creemos que las próximas acciones tienen que ser en relación a las luchas de las mujeres de la cual nuestro tiene mayoritariamente y tenemos que organizar la participación eh, mayoritaria en el próximo encuentro nacional de mujeres en octubre en el que nuestro género y toda la clase en general, porque es una lucha de clases eh, debe darse para darle una profunda respuesta a estos gobiernos que nos, que nos someten. Bueno, compañeros, para ir cerrando, les deseamos un gran debate y unas mejores conclusiones para que podamos dar respuesta a todos y todas los compañeros que estamos representados que tenemos el deber de defender. Muchas gracias. Eh, hemos compartido, hemos compartido piquetes, así que vaya mi saludo de los compañeros de salud también. Yo, en principio, tengo acuerdo, tenemos acuerdo con lo que se plantea en la mesa de campaña contra los tarifazos, campaña eh, contra la criminalización de la protesta. Los compañeros de Junín, compañeros de Zapala, vienen siendo perseguidos, se vienen activando de esas causas y es importante porque es un momento, como, dice, como dijeron los compañeros y las compañeras, es un momento en donde el gobierno empieza a apretar en donde la burocracia empieza a hacer marcha sin paro y los paros sin marcha que son parte de la contención social dicho en palabras de ellos para mí es importante que nos demos el debate de qué vamos a hacer porque los tiempos sindicales son uno y los tiempos políticos son otros hoy los tiempos políticos nos apremian porque vienen los tarifazos porque avanzan las causas porque nosotros nos, estamos, nos ponemos a la defensiva, estamos tratando de resistir que no cierren las fábricas, que... El peleando por trabajo digno. Entonces, en esos tiempos, nosotros estamos acá, nosotros no tenemos cargo sindical, pero a nosotros nos reconocieron nuestros compañeros y nuestras compañeras en los hospitales y en toda la provincia. Estos encuentros, para mí, para nosotros, estos encuentros son la clave de cómo nosotros nos vamos a encontrar con nuestros pacientes. Nuestro paciente del hospital público es la clase obrera. Los usuarios de, la, de las escuelas es la clase obrera. Los compañeros desocupados de son la clase obrera. Entonces, ¿cómo nosotros nos empezamos a reconocer en estos encuentros? Y empezamos a trazar un plan de lucha porque lo que pasó el año pasado con nosotros va a empezar a pasar en todos lados. Porque la clase no va a poder contener la bronca que hay. Entonces no puede un guagliardo hacerse dueño de las asambleas, o a un quintriqueo decir quién va a ser el delegado, y si no te cago a tiro. Eso lo tenemos que empezar nosotros a debatir y a organizarlo. Y ojalá esto, y debatámoslo como punto, se pueda replicar en otras provincias y se pueda replicar a nivel nacional. Porque esto va a ser el lugar en donde los compañeros y compañeras que no tengan representación sindical los que se autoorganicen, como nos pasa a nosotros, tengan un espacio para hablar, para organizarse y para en unidad salir a pelear todos juntos. Entonces yo por eso celebro muchísimo esto, porque es el lugar en donde nosotros podemos hablar. Pues no podemos hablar en nuestro plenario de arte. No podemos, pero acá sí, y acá sí nos podemos juntar, nos podemos ver a la cara y podemos debatir qué salida le vamos a dar. Y no solo a la defensiva, sino cómo pasamos adelante. ¿Cómo pasamos a la ofensiva con esto? Entonces, yo comparto, saludo las propuestas y además quiero proponer que impulsemos desde acá un encuentro nacional también. Con los compañeros y compañeras de, de las agrupaciones de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los de la base, que podamos llevar adelante un plan de lucha nacional. Porque tenemos que ponerlo a la altura y, vamos y somos responsables nosotros de que los compañeros y las compañeras que empiecen a explotar por distintos lados tengan encuentran un espacio acá y nos podamos organizar y salir todos juntos. Estamos enfrentando al FMI, entonces nos tenemos que poner a la altura de eso. Le paso la palabra a mi compañera. Saludar a esta instancia de debate. Eh, de, de debate y también eh, que pase al siguiente punto que es resolver resolver acciones, porque, bueno, como decía Marco, no tenemos la posibilidad de, de tener estos debates con la burocracia sindical o la burocracia sindical pone las trabas para que eso suceda. Eh, era llamativo, por ejemplo, en las asambleas autoconvocadas, cómo los compañeros y las compañeras trabajadores de salud opinaban, participaban. Eso hoy. Eh, en asambleas totalmente maniatadas, no, no sucede, los compañeros no pueden opinar, entonces estos espacios de deliberación y de resolución son sumamente importantes, como lo no fue la participación independiente del plenario de sindicalismo combativo y de eh, toda la vanguardia la, la obrera, todos los sectores que están en lucha del 17 de mayo. Ese es el camino. La, la acción con independencia para enfrentar el gobierno, para enfrentar las treguas que tienen las burocracias con, los, con, lo, con, el, con el gobierno, es el camino de acción que tenemos que, que llevar adelante para quebrar el ajuste. No queda otra, compañeros, tenemos que intervenir independientemente en cada acción, eh, como tenemos ahora que se ha votado en un plenario, por supuesto no hemos podido participar, una acción de, de AT, un paro para el miércoles y para el jueves, tenemos que intervenir independientemente de la burocracia con nuestras reivindicaciones porque por supuesto eh, no van a, no tenemos una expectativa en que la burocracia lleve nuestros reclamos a las, a las mesas paritarias, a que lleve nuestros reclamos adelante. Entonces es sumamente necesario e importante darle continuidad a, a este debate, ir a las comisiones, resolver acciones, y como decía Margo, como señalaban los compañeros, que estamos siendo víctimas. De la criminalización, de la protesta, de la persecución, eh, tenemos compañeros que ya eh, han pasado a un proceso, eh, enfrentan, van a enfrentar un juicio, compañeros que están luchando por trabajo genuino, sobre todo de, eh, que son víctimas del juzgado federal de Zapala, tenemos compañeros de muchísimos compañeros de Zapala, del pueblo obrero. Que están siendo que, están, que tienen que están imputados tenemos compañeros de salud que tenemos más de dos causas compañeros del polo que tienen hasta seis siete causas eh, compañeros en Picunleufú en Junín de los Andes eh, la persecución y la criminalización es la forma que tiene el gobierno para tratar de frenarnos, para tratar de amedrentarnos, para que no nos organicemos independientemente como en esas autoconvocatorias que tenían la característica justamente de la unidad de los ocupados, de los desocupados, de toda la comunidad, de todos los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron allí presentes buscando todas las jornadas de lucha, los piquetes, las movilizaciones y todas las actividades que llevamos adelante. Y fue justamente una lucha que logró quebrarle el brazo al gobierno y a la tregua que tenía el buro, la, con la burocracia sindical. Por eso ese es el camino, este, este plenario también es el camino y bueno, vayamos a, a, al gran debate y a darle continuidad a este tipo de acciones. Gracias, compañeros. A tomar la palabra en nombre de la Comisión Directiva de, de este Queremos Cañar. Queremos saludar un fabuloso encuentro de ocupados y desocupados, porque la clase obrera es una sola, porque el ataque del Fondo Monetario, el ataque del Gobierno Nacional no discrimina, nos ataca a todos, ocupados y desocupados, trabajadores, albañiles, docentes, a todos somos parte de una misma clase. Yo quiero traer el, el ejemplo, acá los compañeros han planteado, desde el compañero Alejandro y eh, las compañeras que me antecedieron, hablaron de la burocracia. Nosotros venimos de un conflicto de eh, siete días por el tema de transporte a Cañar y Añero, donde eh, nuestro único método de funcionamiento, y esto que queremos reivindicar acá, fue la asamblea, como plantearon los compañeros, asamblea de trabajadores. Asambleas hechas en la la ruta, asambleas en el distrito 6, asambleas en el consejo. Las asambleas nos llevaban a hacer las medidas de acción directa, el corte de ruta, ampliada, parada de colectivos. Esa lucha que nos llevó a siete días, nos tuvimos un día de paro, acompañamos a, también al compañero de, de aten, donde también tuvimos que pelear no solo contra el gobierno, que nos amedrentaba, un día de descuento con meditaciones por clima, el, el portal de la ruta y también tuvimos el mejor bustero del gobierno que es la burocracia eh, a través de Gualeardo, a través de sus eh, dirigentes de, de, de cada seccional y este conflicto dio algo muy importante, entre otras cosas es que ganamos el conflicto, se mejoró el transporte para los compañeros de cañal los compañeros de Añelo, compañeros de Cucalcó, que viajaban hasta Roque, donde hubo tres muertos, por el asedio del gobierno provincial y nacional. Y en este conflicto los compañeros de, de Añelo, en su dirección esté, vieron en carne propia, como lo dejó en el segundo día de conflicto su, su secretario general, su secretaria de Junta los dejaron abandonado en su segundo día de lucha, y se apegaron a la el lineal y ellos se autoorganizaron se autoconvocaron y pelearon. peleamos juntos un mismo conflicto que nos atravesaba ambos, que era el tema del transporte entonces acá lo que tenemos como tarea eh, este, este cuento también me hace recordar la vieja época de la coordinadora de Tobal, ¿no? donde peleamos como centro de la defensa de esta norma tenemos que seguir este camino de unidad obreros ocupados Desde la coordinadora del caballo, este encuentro, ver cómo lo solicitamos, cómo lo llenamos de contenido, cómo lo llenamos de trabajadores y trabajadoras. Y para finalizar, no ser sé más, más extenso, es que nosotros la pelea que tenemos ahora no solo de autoorganizarnos, no solo de formar más y mejores plenarios sino cómo vamos por más, por más seccionales, por más sindicatos dirigido por la clase trabajadora con su método, con su método de lucha, con método de asamblea. Que tenemos que recuperar zapatos, tenemos que recuperar un calcón, tenemos que decir a los compañeros de que se tienen que organizar y pelear por este, esa, esa seccional y pelear detrás de este lado. Que dejemos de que el TEP siga por cuatro años más dirigiendo este sindicato. Porque si este plenario está hecho hoy es porque tenemos una seccional que convocó, que, bonitó, que hizo asamblea y que se maneja por la asamblea que es la aquí en este capital. Entonces necesitamos mucho más seccionarios, mucho más sindicatos, mucho más plenario. Gracias compañeros y compañeras. Buenas, Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, saludar a los compañeros del interior de la provincia que han hecho un esfuerzo por estar aquí. Hay compañeros de Chosmalal, de Zapata, de Cutralcó. Así que un aplauso por ellos que han venido más temprano, se han levantado más temprano. Que nosotros para venir. Compañeros, saludar especialmente a, las, a los compañeros y a las compañeras de las organizaciones piqueteras, que el otro día hicieron un masivo acampe. Un masivo acampe, y quiero decir tres cosas sobre este tema. La primera es que hay que resaltar mucho el valor del Frente Único de la CAMPE del otro día, porque fue realizado por un Frente Piquetero Provincial que tiene un montón de diferencias políticas. Hay agrupaciones que son peronistas, hay agrupaciones que tienen otra visión, sin embargo, el valor del Frente Único el valor del Frente Único de Lucha, de ponernos de acuerdo en cuatro cosas básicas y con el método del piquete de la asamblea, logramos importantes reivindicaciones. Ahí viene la segunda cuestión que les quiero decir porque me parece importante de las cosas que se han conquistado el otro día, que es no sé, había que buscar registro pero se consiguen puestos de trabajo con un convenio co asociado a un convenio colectivo. Porque si bien es trabajo precario en cooperativas, los puestos de trabajo que se consiguen están atados a un convenio colectivo. Y el seguro por accidente es a cargo del Estado. Porque el Estado quería que vayamos a laburar y si te pasa algo, cagate. Sin embargo, una de las discusiones es por qué se demoró tanto el piquete, entonces acá se los comento acá, obviamente no va a salir para afuera. Una de las cosas por qué es importante el piquete fue por eso. Entonces es una reivindicación importante porque cuando decimos que nos asociamos a la clase obrera justamente entendemos esos derechos. Y la tercera cuestión es que logramos superar una vez más una orden de desalojo Que sabemos que era bastante trucha, para mí la armaron ahí, en una computadora que tenía. Pero fue muy importante porque una de las compañeras de los comedores nos dijo a esta orden de desalojo disculpen la palabra, se la meten en el culo nosotros no nos vamos hasta que nos den respuesta así que eso me pareció importante de la jornada del otro día sobre el concepto más, más general que queremos brindar desde el polo obrero y demás es indudable que tenemos una ofensiva muy fuerte, tenemos una crisis social pavorosa, de hecho esto es un encuentro de trabajadores ocupados y desocupados, pero es un encuentro de luchadores. que Es una diferencia en el sentido de que hay cosas que nos podemos ahorrar en cuanto a toda la situación social. Sin embargo, la ofensiva que está desenvolviendo el gobierno es un gobierno que toma en paz, es un gobierno que está empantanado. No estamos frente a un gobierno que sí, lógicamente, desarrolla una ofensiva con todo, con tarifas, con ataque a las jubilaciones, al salario y todo lo que ustedes saben. Sin embargo, es un gobierno que tiene fuertes dificultades porque el plan de estabilización que venía a ser masa, que masa a su vez es fruto del compromiso de Alberto Fernández de Cristina Kirchner y es el último fusible de un gobierno. Está empantanado porque muchas de las cuestiones que se había propuesto en los en los, en los próximos días no lo ha cumplido. No le llega el, el préstamo del BID, la cosecha, la, la 5 mil millones de dólares que pensaba juntar no, no, no lo está haciendo, solamente entraron 350 millones de los sectores pesqueros. Fuertes contradicciones. Y tenemos que tomarlo presente porque esto es importante cuando vamos a una pelea contra un gobierno ofensiva. Es importante, su gobierno que está empatado tiene fuertes dificultades y ahí hay que colocar el papel de Cristina el otro día el Corvo Larroque dijo sin peronismo no hay, no hay Argentina y sin Cristina no hay peronismo y esto es importante porque en los sindicatos y veamos los sindicatos de la provincia está muy referenciados el cristianismo y acá tenemos un papel totalmente reaccionario de Cristina colocándose como la defensora de una estabilidad como defensora de que si está ella no hay rebelión popular es un papel muy reaccionario que está jugando el kirchnerismo y que lo tenemos que tener presente pero esos son los problemas de ellos vamos a los problemas nuestros y esto me quiero detener un cachito nada creo que nosotros insisto con eso tenemos que tenemos la gran tarea y esto me parece a mí que tenemos que desde nuestra parte encasillarnos y meternos y obsesionarnos con esto la gran tarea que tenemos es cómo ampliamos y cómo profundizamos la lucha contra el azote esta es la gran tarea esta es la gran tarea que tenemos y por eso tenemos dónde agarrarnos el otro día el parazo del Zunda fue una cosa descomunal una cosa descomunal tenemos los palos docentes en Mendoza tenemos las luchas aquí en nuestra provincia estadísticas y censo estadística la lucha del movimiento piquetero la huelga de Aten la pelea constante de los compañeros ceramistas y tenemos el polo político que ha creado no digo sea del polo obrero pero el pueblo político que se ha quedado con el penal y sindicalismo combativo y aquí también con la multisectorial. Entonces, todas las iniciativas que se han planteado aquí, la lucha contra el tarifazo, contra las, contra, digamos, las reformas jubilatorias y todo lo que vamos a discutir aquí, tenemos donde agarrar. Por eso me parece que si bien en este cuadro social nosotros queremos ir con todo, también tenemos que tener paciencia en que nuestra tarea es militar, militar, militar, militar esta causa, porque la tarea del momento es luchar contra el ajuste para que intervenga la clase obrera. Nada más. Buenos días. Eh, bueno, en principio saludar a todos y todas. Un orgullo para nosotros, en este caso de de participar de este encuentro de trabajadores y trabajadoras. Eh, bueno, varias cosas de lo que aquí se han dicho eh, tienen mucha certidumbre. Desde eh, la posición queremos aportar alguna cuestión que quizás no se ha dicho o dicha. Eh, por una parte, lo que se planteaba respecto al la, ajuste la que estamos viviendo. Eh, acá hay un tema central que eh, cuando, cuando dentro de estos planes de acción, que podemos pensar de la recuperación, de las empresas del Estado, la nacionalización es algo central porque gran parte del ajuste de los procesos inflacionarios que se viven que son permanentes hoy Argentina tiene un problema económico central que está dado justamente en la compra de energía porque después de las privatizaciones se perdido el total control de las que eran las empresas del Estado fundamentalmente, valga la redundancia de lo que acabo de decir, de la energía eso es lo que tenía la gran salida de dólares del país bueno, esta sangría permanente, para decirlo de alguna manera, es, una, es un problema sin fin. Entonces, ¿cuál es la solución que da un gobierno como los actuales de características claramente de burguesas? Es tratar de decir, bueno, vamos a pedirle al campo o a determinados sectores que, que colaboren justamente con dólares, a través de este caso de la liquidación, para no sufrir esa diferencia que tenemos con el dólar. Bueno, esto está obviamente a la cuestión histórica de la dependencia que tiene nuestro país en términos de no ser un país claramente industrializado históricamente ha tenido una industria podríamos decir bastante raquítica y luego de los procesos neoliberales de los 70 esto se profundiza. Bueno, ante este cuadro de situación vemos que acá tenemos que pensar en algunas cuestiones para poder enfrentar esta situación. Por un lado Coincidimos pensando en los métodos de acción directa para poder revertir esta situación, porque la salida política de esta nueva crisis que se está nuevamente vislumbrando no puede ser electoralista. Hemos visto ya cuál ha sido la salida de 2001, esto tiene bastante olor a 2001, diría de alguna manera, y entonces no podemos aspirar a un nuevo reacomodamiento del poder burgués. En este sentido, también dentro de nuestros reclamos, diría, está. Nuevamente la pelea por el salario igual a la canasta familiar e incluso también dentro de las jubilaciones que también alcance el salario igual a la canasta familiar. Eh, la otra cuestión, la que se repartan las zonas de trabajo porque hay sobre trabajo, no es que tenemos sectores de desocupados altísimos, precarizados ni hablemos, pero dentro también de los que están ocupados están sobrecargados de horas de trabajo. Acá tenemos que ir a la pelea de horas de trabajo, la obviamente el reparto de horas de trabajo con salarios igual a la canasta familiar que no nos vengan a repartir horas de trabajo por menor salario porque obviamente eso no es lo que estamos pretendiendo. Eh, nuevamente el desconocimiento, de lo que acá se ha dicho de la deuda externa, de todos los pactos internacionales del estilo del FMI, que sean los que nos siguen dando a medidas imperialistas. Y finalmente, llamar un paro general, establecer un plan de lucha. Este plan de lucha tiene que ser de todos los trabajadores y trabajadoras, ocupados, y desocupados, en la juventud, jubilados, y para decirlo de alguna manera, de todos los sectores populares, frente a, este, a esta situación también salía a disputarle el poder a las burocracias porque sabemos que el peronismo es un ticket de contención para la clase trabajadora que nos burocratiza en algún sentido y no nos permite llegar a nuestro objetivo que por lo menos como nosotros lo pensamos es la lucha de clases. Nada más, gracias. Buenos días compañeros y compañeras, en primer lugar desde el MST Teresa Vive saludar este plenario que estamos realizando de encuentro de trabajadores ocupados y desocupados en un marco de una crisis brutal, donde el gobierno ha hecho un cambio de, de figuritas, donde ha puesto a Massa como superministro, eh, corriendo a Alberto Fernández, dejándolo como un títere eh, a cargo del país, entre comillas, donde está jugando, como ya se dijo anteriormente, un rol fundamental, Cristina, pero donde nosotros también entendemos que hay... Eh, un solo plan de todo el arco burgués, tanto desde el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los liberfachos de Miley, Esper y compañía, tienen un solo plan que es aplicar la receta del FMI. Ese ajuste viene por todo, ya se habló de los tarifazos, se habló de las jubilaciones y en el caso de las organizaciones sociales, viene con un recorte brutal y con unas auditorías que empezaron a realizar en las distintas organizaciones, ya en Cucumán, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde por ejemplo, a las organizaciones afines al gobierno, han dejado que esas auditorías las hagan sus propios dirigentes y punteros. Mientras que a las organizaciones, que estamos en la unidad piquetera, que venimos de llenar la plaza de mayo unas 10 veces este año, con dos plenarios nacionales piqueteros, con una marcha federal que movilizó a más de 300.000 compañeros y compañeras en todo el país, nos quieren mandar con presupuesto de las universidades a auditar para dar de baja todos los programas sociales que puedan. Como dijimos en la marcha el otro día, no les tenemos miedo vengan a hacer las auditorías vengan a ver a los compañeros y a las compañeras que no solo ahora, sino durante toda la pandemia, cuando el Estado se borró, sostuvieron los comedores sostuvieron los merenderos se organizaron y generaron puestos de trabajo en las cooperativas entonces, si quieren auditar vengan, pero nosotros creemos que lo que hay que auditar es la deuda externa ilegal, fraudulenta, ilegítima ¿no? la, la estafa macrista como le decimos nosotros entendemos que se tienen que ir todos y que para eso hace, fal hace falta un nuevo argentinazo. Y en ese marco que levantamos la consigna de que hace falta una asamblea constituyente para discutir todo, porque queremos que todo el pueblo discuta qué hacemos con el trabajo, cómo generamos esos puestos de trabajo, qué hacemos con este sistema extractivista que saque de contamino, hoy se están quemando los humedales en el delta del Paraná para expandir todo lo que es la frontera sojera. Para que esos grandes pules de sierras se sigan llenando de hita, se la sigan llevando en palo y nosotros vivimos cada vez peor. Queremos discutir, por ejemplo, y por eso también levantamos un Congreso Nacional Pedagógico, para que sea toda la comunidad educativa la que discuta los planes de estudio, para que discuta la escuela por qué y para qué, y para formar personas críticas, reflexivas y transformadoras por una sociedad distinta. Esa es la propuesta que le levantamos contra estas reformas truchas que impulsan entre cuatro paredes. La burocracia sindical, borrada, hay que sobrepasarla y hay ejemplos de sobra. Acá en Neuquén hace unas semanas, AT Capital pasó por encima a la provincial con esa tremenda asamblea y con la movilización que realizaron. Tuvimos los elefantes de la salud el año pasado. Hay ejemplos en San Juan, en Misiones, en el propio Chubut, hay que apoyar todas estas autoconvocatorias. Pero también, compañeros y compañeras, nosotros queremos ser claros y tener un debate fraternal sobre una cuestión. No hay que tenerle miedo al debate político. Porque acá podemos conquistar sindicatos, podemos derrotar el ajuste, podemos conseguir más derechos. Pero todos los derechos, todas las conquistas que conquistemos, corren peligros si seguimos bajo este sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Por eso, compañeros y compañeras, queremos seguir trayendo esta propuesta de empezar a discutir un movimiento político donde nucleemos a todas las organizaciones piqueteras independientes, a la izquierda, al sindicalismo combativo, para generar un gobierno de los que nunca gobernamos, las y los trabajadores. Así que esperemos que sea un muy buen encuentro, de mucho debate, de mucho intercambio, para salir a las calles en los próximos días como lo venimos haciendo. Muchas gracias compañero y compañeros. Queremos leer una adhesión de los compañeros y compañeras del Cuerpo de Delegado del Hospital Centenario. Desde el Cuerpo Delegado del Hospital Centenario saludamos el encuentro de trabajadores que se lleva a cabo desde este día. Lamentamos hoy no poder participar, pero esperemos encontrar en la lucha, encontrarnos en la lucha, en las calles y las asambleas porque coincidimos en la necesidad de recuperar los espacios sindicales para la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Urge que se acaben las burocracias sindicales, que tienen extorsionadas nuestras herramientas. Hoy debemos enfrentar el ajuste del gobierno y del FMI con lucha para no perder salario, para defender nuestras jubilaciones y confrontar el apriete de los gobiernos la justicia y las patotas que sostienen un modelo sindical entreguista autoritario y violento contra los trabajadores nos toca un desafío importante que es pelear por el sindicato porque no es justo que hoy estén en manos de mafias organizadas que rompen con la historia democrática de la clase trabajadora estamos convencidos que las asambleas la asamblea es el lugar de partida de esa recuperación, es el lugar donde podemos refutar nuestros sindicatos. Allí también discutiremos las medidas que de este encuentro salgan para fortalecer la unidad de los que luchamos. Una bandera que diga plan de lucha y los trabajadores al fin vamos a triunfar contra el ajuste de estos gobernantes y toda la Argentina empieza a protestar. Bueno, este es el saludo de los compañeros, la idea es que ahora pasemos a, los, a las aulas que están en el pasillito, eh, que formemos tres comisiones, creo que estamos en condiciones de tres comisiones, que discutan los tres ejes que hemos planteado. Uno, situación nacional, política nacional y provincial, dos, eh, la criminalización de la protesta social y tres, el plan de acción que un poco lo planteamos desde la mesa pero que cada comisión también lo tome en sus manos, lo debata. La comisión tiene que elegir, van a haber allí algún integrante en cada una de quienes estamos en la mesa eh, y tienen que elegir dos representantes que luego van a ser quienes expongan aquí las conclusiones de cada una de las comisiones. Así es que compañeros, compañeras, vayamos pasando a las comisiones, todas tienen los tres ejes, vamos a, a discutir y luego a la una en punto levantamos las comisiones para volver a encontrarnos en este lugar.